Iba a decir man. algo. Esa información la voy a cambiar por lo de David Ortiz. Yo voy a decir lo que yo entiendo porque yo no hablé no, ayer. También. También. No, vi, no, vi, no, vi, no hablé ayer porque estaba esperando que David hablara. Y hoy vi que David habló. Lo voy a decir en mi entender. Hay una campaña contra David Ortiz de descrédito fuerte. Fuerte. Y se está sumando lamentablemente una es esposa de él, que está para mí, mi opinión, manipulando a ese niño. Hey. Porque se ve claro en el video, como el niño, cómo es que un niño viene y coge un video, lo sube a las redes sociales con un problema personal de su madre y de él. Y él tiene que sacar un video de las redes sociales, un niño que es menor de edad. Es una falta de respeto de la madre, que no debe permitir eso, porque lo que está haciendo es un escándalo, dañando la relación de padre e hijo, y eso está mal por ella. Y por todas estas personas que están utilizando esto para desacreditar a David Ortiz. Inmediatamente, David Ortiz es un tipo tan sano como David Ortiz. Oye, inmediatamente se forma una discusión o palabra fuera de contexto delante de un niño menor de edad. Usted tiene que retirar el Re niño. Retírelo. Éntrese para allá adentro, que yo voy a hablar con su papá. Y tampoco puede ser... Neto, que tú tengas un hijo fuera de tu matrimonio y el niño venga y, y, y, y utilice cosas en contra tuya y la mamá wow. lo permita, porque la mamá lo está permitiendo. ¿Cómo puede ser que yo subir, vi un video, subir. un video que lo grabó el niño atacando a David Ortiz, viejo? La falta Óyeme, yo, yo estoy sintiendo, yo aquí lo he dicho muchas veces, que David Ortiz a veces tiene que saber manejarse, que a veces hace cosas que no estoy de acuerdo. Pero en este caso yo estoy sintiendo que a David Ortiz, quieren hacer una campaña en contra él. Yo siento una campaña en contra de David Ortiz, porque me van a decir a mí, porque yo, lo, yo vi el, el, el, el comentario de NCDN. cuando David Ortiz dice, eh, yo solamente notificaba, porque la propiedad es mía, y quería buscar las formas para yo quedarme con el niño, pero solamente él es niño. Lo que pasa es que querían, que yo, eso que yo me estoy dando cuenta, según lo que dijo David Ortiz, Querían quedarse el niño y la abuela en la propiedad. Porque la madre se ha empeñado, según lo que dice David Ortiz esta mañana en C.D.N., que parece que no ha aceptado todavía la rotura de ellos dos. Primero fue la demanda de, de, de, de, de baila de golpe. Ahora miren cómo utilizan ese niño. Y lo peor es, esa mujer incluso, está utilizando un menor. No, no, incluso la señora menciona. Donde yo vivía, donde vivía César sí, y sí todo eso, sí. que se ve como manipulando. No, y ella ¿eh? lo decía, y lo recalcaba en la entrevista. No, por eso tenemos 23 años juntos, para que sepan que ellos estaban juntos. Porque ella todavía se nota, en lo que yo escuché que David Otis dijo, no ha aceptado la ruptura de Yodó. Pero ya hoy hay una orden de alejamiento contra ella. Hoy hay una orden de alejamiento contra ella. Y qué penoso que tenga que utilizar el niño, ¿eh? ¡Qué penoso! Para dañarle la, la imagen a David Ortiz. El que más se parece a él. Sí. David Ortiz estaba llorando esta mañana en el, en, en el programa SDN. No, pero, yo creo que, mira, que David Ortiz tiene que sentarse con sus asesores, su familia. Y debe dejar, digo, hasta de venir un tiempo al país. porque, porque, porque Yo estaba. Sí, en que Boston, estoy... en Boston, lo, lo respetan y quieren demasiado a David Ortiz. ¿Eh? Sí. O, y, y, y aquí lo maltrata mucho. Yo he visto gente haciendo comentarios y, y paginuchas. Eh, eh, eh, con un título desagradable sobre David Ortiz, David Ortiz ha ayudado mucho a este país incluso con lo que le pasó que se debatió entre la vida y la muerte aún así él ayudó al país entonces a eh, mí eh, lo que me molestó fue la ¿no, neto es utilizar el niño la, ese niño la se nota que lo tienen manipulado la herramienta la eh. herramienta porque no le queda otra cosa y si que son hacer son tan bárbaros que pusieron yo yo me di cuenta porque yo quería yo vi todo antes de venir a hablar que el dan del niño, de la muchacha, no sé, lo pusieron con los comentarios limitados y solamente están los comentarios de él, de ellos, la abuela y la mamá. Oigan, lo que hablan en contra de David, porque el objetivo de ella, de ella, la madre del niño, es, es estar en contra de David. Pues se nota. Es que tú estás viendo esto, yo no sé si un si, chico si encuentran el video. Se nota con el chamaquito está grabando ahí en el cristal, como él se escucha hablar. Que Tenemos que llamar a Adriana, la prima mía, la psicóloga, para que evalúe un comportamiento de un niño. Eso le está, oye, me le está doliendo muchísimo a David. Porque es su hijo, está poniendo a su hijo en contra. ¿Por qué que ellos no quieren irse de ahí? Él parece ser que quería hacer una remodelación. Y él que le, le pidió a la señora Y que se iba a quedar con el niño Él nunca dijo que el niño se fuera Parece ser que él quería a David En lo que yo entendí Que saliera la madre De su mira, mira, tarde. Y que esta, esta, se quedara el niño con él Ellos dos se David solo. tiene razón en parte Pero David ya es un hombre tan lucrado Con dinero, un hombre adinerado Porque David tiene mucho dinero David tiene que cuidarse, más aquí. Tiene que cuidarse de esos shows Es más Dale un tiempo que se enfríe Déjala ahí también, porque una casa, imagínate tú, pero parece que se lo hicieron de maldad y con no, que pues, hacen una cosa de maldad. Pero de sorpresa. Y la no. graban ahí de sorpresa. Pues tuve que la vice siente y se queda callado después de ahí. Eh, adelante Sí. Eh, se, ¿Se, eh, se sienta. Y no, y no habla más. Y óyeme con la cosa. El niño salió y la abuela también. Ya, se acabó el show. No fue que ellos se quedaron ahí. Ellos se fueron netos. Después que grabaron el, la transmisión, hicieron el show y toda la cosa. Ellos se fueron de la casa. Ya, se acabó el show. Pero ¿qué pasa? Lo grabaron y lo están proponiendo en las redes sociales. Porque él es la que es esposa de David y David tiene un problema. Y se han ido a demanda y de todo. Y por eso que viene inconveniente. Y yo veo que David está sin seguridad. No, no andaba con seguridad. No con 10 o 11. Como se apeaba esta gente que tiene muchos problemas. Sí, ¿usted entiende? Porque un tipo que usted lo tuviera que matar. No. Miente, yo me siente tiene que sentar ese otro a ver si no hay una bomba o algo ahí. Hablando popularmente.